Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos familia, les saluda Shanira Blanco, espero que esté disfrutando de este hermoso sábado, ¿verdad que sí? Siempre agradecida de su compañía para presentar los sorteos de Lotería Electrónica para hoy sábado 18 de marzo. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Caridad Quiñones de la firma Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisado por nuestro excelente personal, señores de Lotería Electrónica, que están con nosotros aquí en el estudio. Ahora yo lo invito a usted a que salga a jugar por un millón cuatrocientos mil dólares, que está Loto Cash este lunes, señores. Al igual que la doble revancha que subió a cuatrocientos mil dólares. Y esta noche, esta noche se juegan por supuesto sus pegas favoritos y el Powerball que tiene acumulado hasta el momento, oiga, 78 millones de dólares.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 Cualquier número ganador del sorteo Para ganar esos premios secundarios Llegó ahora con el Wild Ball Juegalo de ahora en adelante con tus pegas Y precisamente señores Pasamos con el Wild Ball de esta tarde Mucha suerte para todos ustedes Adelante Y el Wild Ball Ahí está, es el número dos señores Número dos. Pasamos al pegados de esta tarde Mucha suerte, adelante Primer número del pegados Número 6, número 6, siguiente número. Número 6, es el número 6, número ganador del pegador, señores. En la tarde de hoy es el 6 seis, 666. Seis, Pasamos al pegatré, mucha suerte en el pegatré familia de esta tarde. Adelante. Primer número del pegatré. Número 8, número 8. Siguiente número. Número 5, número 5. Último número. Es el número 6. Es el número 6. Número ganador del Pega 3. En la tarde de hoy es el 856, 856. Pasamos al Pega 4. Mucha suerte, señores, en el Pega 4 de esta tarde. ¡Adelante! Primer número del Pega 4 es el número 4. Número 4, siguiente número. Número 3. Número 3, siguiente número del Pega 4. Esta tarde, familia, número 3. Número 3. Último número. Es el, el número 3. Número 3 Número ganador del Pega 4 señores en la tarde de hoy Es el 4 3 3 43 33 Muchísimas felicidades a todos esos ganadores De los sorteos de la tarde de hoy Para más información entra a en nuestra página Oficial de internet Ahí está loteriasdepuertorrico.pr.gov Gracias por sintonizar. Nos vemos, mire, esta noche a las 9 p.m. Excelente tarde y mucha salud. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Al comienzo de los años 70 se realizó un programa especial dedicado a la música de Silvia Rezach. Este programa, aunque era un programa de televisión, se hizo en fílmico, o sea, fue todo película. Y para mí hoy día, 40 años después, puede ser considerado como una de las joyas de cine realizadas en Puerto Rico, aunque para la televisión. El especial Silvia en tu memoria, que fue dedicado a Silvia Rezach, contó con la participación especial de Juan Luis Barri, quien fue un cantante muy importante que llegó a Puerto Rico con, el, con un baile con Leonor Costanzo, gran pareja de baile, bailes flamencos, bailes latinoamericanos. Pero Juan Luis era un excelente cantante que se había educado en Cuba y llegó a Puerto Rico y de inmediato cayó bien en los centros nocturnos como cantante y funcionó. De hecho, en WIPR, cuando Rafael Hernández tuvo su programa,